Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes Y hoy les voy a traer un nuevo tutorial, algo que salió nuevo Les voy a traer algo que salió nuevo de YouTube Podemos buscar, como los trending, las cosas que buscan nuestros usuarios en YouTube Así podemos tener más vistas, podemos tener más personas Porque vamos a saber qué tipo de contenido están buscando Vámonos de una vez Comencemos Hacemos clic en, en nuestro navegador, navegador. Eh, buscan, buscan YouTube, YouTube. Luego, Luego que, que buscan, buscan YouTube, YouTube Le van, van a dar a en su canal YouTube, A YouTube a, a, su, a su, Le van a, a dar, dar a su foto, foto Le van a dar a, a YouTube Studio. Estudio. Luego que le dan a YouTube Studio Le vamos a dar a Analíticas En Analítica Aparece una nueva opción Que es o investigación, en esta parte donde tengo el mouse, si hago clip, podemos ver y dice lo siguiente, vamos a traducir para que puedan entender conmigo lo que dice esto, y dice explore lo que los espectadores buscan en YouTube. Utilice esta herramienta para investigar algunas de las principales búsquedas de los espectadores en su canal en YouTube en los últimos 28 días. ¿En qué nos puede ayudar esto? Vamos a saber qué buscaron nuestros usuarios en los últimos 28 días. Así vamos a saber qué tipo de contenido podemos hacer para el próximo mes para tener más vistas. En nuestro canal, y dice aquí búsquedas en YouTube. Ahí vamos a buscar en YouTube. Dice: explore alguna de las principales búsquedas en YouTube por tema. Búsqueda: eh, las búsquedas de tus espectadores, o sea, lo que buscan. Si le doy, si hago clic, veo que cómo cambiar el idioma de Amazon. Vemos eh, algunas sugerencias que nos dan. Dice medio, eh, en la búsqueda. Y si le damos aquí buscar un tema, por ejemplo, yo hago vídeo de Alexa y de Google. Vamos a poner Amazon Alexa como ejemplo. Porque es el contenido que yo hago. Entonces vamos a poner Amazon Alexa. Y si le damos hacia abajo, podemos ver cómo conectar Amazon Alexa al teléfono. Vemos que la búsqueda es medio. Echo 2 en Alexa. Aplicar Amazon Alexa. Podemos ver las cosas. Si vuelvo y lo pongo en inglés como lo tenía, Que está en inglés es cuanto a este vídeo Espero haberle ayudado con esta nueva novedad de youtube para poder entender qué cosas buscan nuestros usuarios es algo que podemos sacarle mucho provecho para poder para poder tener los seguidores más contentos con el contenido que estamos haciendo para ello. Es cuanto, hasta la próxima.